Entonces Jesús, mirándole, le amó. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 21. Hoy, al leer esta historia del joven rico, llegado a este punto, me vino a la memoria una alabanza, una, una de esas alabanzas que ya se dejaron de cantar. La alabanza dice así, «Una mirada de fe, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar». La historia del joven rico siempre me ha parecido sumamente rica en enseñanza a la vez que triste. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver una gran variedad de encuentros con Jesús. En unos los cojos caminaron, en otros los ciegos vieron o los enfermos fueron sanados, los hambrientos saciados e incluso hasta los muertos fueron resucitados, a la vez que todos aquellos que tuvieron fe en él fueron salvos. Pero ¿qué sucedió con este joven rico? pues que tras su encuentro con Jesús se quedó triste y solo. ¿Puede haber mayor desconsuelo para alguien que el de tras un encuentro personal con Cristo abandonar la escena solo y triste sin que en tu corazón haya brotado una nueva vida? Cuando Marcos nos describe la escena, nos detalla cómo Jesús miró a este joven y nos deja claro que a través de aquella mirada el amor de Cristo pudo llegar al corazón de aquel muchacho pero el devenir de la historia nos enseña que no fue así Aquí te formularía una pregunta ¿Crees que Jesucristo hoy día sigue mirando como miró a ese joven rico? ¿Con ese amor y ese deseo de acercarnos a él y cambiar nuestras vanas riquezas por tesoros en los cielos? Para mí la respuesta es clara, pues ¿qué nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 13, verso 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, amigo mío, y con el mismo amor que Cristo miró a aquel joven, hoy día nos está mirando a ti y a mí. Con una mirada de amor, pero también con una mirada que como desnudó su corazón en aquel encuentro, hoy desnuda también el nuestro. Esa misma mirada llena de amor y llena de bendiciones, de esperanza y de perdón, está llegando a nuestras vidas. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros esa mirada de amor por parte de Cristo? ¿Está hallando lugar en nuestro corazón? ¿O acaso le estamos dando la espalda como hizo este joven? Pero hay otra gran mirada de Cristo. Y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 61. «Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. No se nos detalla aquí, por parte de Lucas, qué tipo de mirada o qué intención dejaba entrever Aquella, como sucedió con la mirada al joven rico que nos relata Marcos. Pero por la reacción de Pedro podemos hacernos una vaga idea de la intensidad que encerraba. ¿Puedes imaginar cómo pudo ser aquel momento? Si en la historia del joven rico se nos dice que Jesús mirándole le amó, ¿cuánto más no sería la mirada que Pedro recibió? Una mirada a aquel con quien había compartido tres años de su vida y a quien iba a confiar el cuidado de los suyos. Pero Pedro tenía que recibir aquella mirada y ver su corazón reflejado en ella. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido esa mirada por parte de Cristo desnudando tu alma y sacando a la luz cada uno de tus pensamientos e intenciones? ¿Alguna vez has sentido cómo Cristo ha envuelto tus pecados, tus vergüenzas, tus malas decisiones, tus críticas, tu envidia, tu religiosidad o tu falsedad? ¿Y lo ha hecho con su amor y los ha cubierto con su sangre y ha confortado tu alma con una mirada de gracia y perdón? Si ha sido así, ¿cuántas amargas lágrimas derramó tu alma? Las miradas de Cristo, cuánto amor recibimos a diario desde el cielo y qué poca importancia le damos en muchos casos. Solamente éramos merecedores de ser olvidados para siempre en el rincón más profundo y solitario del infierno. Y por la pura gracia y la misericordia de nuestro Dios, Cristo nos rescató con su sangre, abriendo así las puertas de los cielos. Y allí hemos sido trasladados por la fe